Saludos, queridos hermanos y hermanas, desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gasco en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y a todos ustedes, queridos amigos y amigas televidentes, radio oyentes y cibernautas, recordándoles suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Estamos en la gran noche de noches. Encendemos esta noche la santa noche santa de Pascua, la resurrección al fuego, de cuyo fuego se enciende el cirio pascual. Una vez encendido, este en procesión desfila por el templo, portando ese cirio encendido para que los demás puedan encender sus velas benditas. Hoy es la fiesta de fiestas cristianas. Pues celebramos el hecho fundamental de nuestra fe que es Jesucristo resucitado. Hemos recorrido el largo camino cuaresmal. Juntos hemos vivido días de oración, de penitencia, de privaciones, de reflexión, de vía crucis. Juntos hemos ido preparando la senda... que desemboca en esta ocasión gloriosa. Esta es la noche de las noches. La noche por excelencia. Hoy las tinieblas se desvanecen. La oscuridad queda derrotada. La muerte es vencida de modo definitivo... y Cristo se alza victorioso ante su pueblo por ello nos reunimos en vigilia de oración a la espera de Cristo resucitado para escuchar la palabra de Dios para participar en los sacramentos de la iglesia para celebrar con Cristo el banquete pascual la fiesta que estamos a punto de comenzar no es una celebración más nos encontramos ante la más importante y solemne de todas las fiestas litúrgicas. Con fe, amor, esperanza y alegría, iniciamos la solemne celebración pascual con el encendido del fuego y el cirio pascual, que luego procesionará por todo el templo hacia el altar presidirá esta celebración reverendo padre Kennedy Rodríguez acompañados de los diáconos y servidores del altar y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu queridos hermanos y hermanas en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte del triunfo de la muerte y vivir con él para la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles en la claridad de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos la celebración de esta fiesta de Pascua, encendida en nosotros por el deseo de tantos, que podamos llegar con el corazón limpio a la fiesta de la eterna luz. Oh, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego, según la tradición o costumbre, se marcan unas señales en el Sirio, una cruz, las letras alfa y omega, y las cifras del año en los ángulos de la cruz, mientras el sacerdote dice, Cristo ayer y hoy, se traza la raya vertical, principio y fin, se traza la línea horizontal, alfa y omega, se traza la letra alfa sobre la línea vertical, tuyo es el tiempo, se traza el primer número del año en curso el, en el ángulo superior izquierdo de la cruz. En la eternidad. Se traza el segundo número del año en el ángulo superior derecho. A Él la gloria y el poder. Se traza el tercer número del año en el ángulo inferior izquierdo. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se traza el cuarto número del año en el ángulo inferior derecho. A continuación se incrustan cinco granos de incienso en forma de cruz, primero el palo vertical, luego el horizontal, mientras se dice: Or sus llagas, santa y gloriosas. nos proteja y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces enciende el cirio con el fuego nuevo diciendo... La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Como en la antigüedad, los hijos de Israel, guiados en la noche por la columna de fuego, pasaron de la esclavitud de Egipto a la libertad de Canaán. Luz Así también, de Cristo. ahora nosotros iluminados por la luz del Sirio Pascual, Seguiremos a Cristo que sale resplandeciente de sepulcro, y a la luz de su triunfo nos disponemos a inaugurar las fiestas pascuales. Silencio, por favor. ¡Luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios! Llegados al altar, se coloca el cirio en el centro del templo. Cristo es luz del mundo y el centro de nuestras vidas. Con reverencia y en oración profunda y sublime, nos disponemos a proclamar el pregón pascual que nos permite entrar en la noche santa de la resurrección del Señor. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. triunfo del Señor resucitado. Alegrece la tierra inundada por la nueva luz. la iglesia resplandeciente de la gloria de su señor y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. esta es la pascua en que se inmola el cordero esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto esta es salva de la oscuridad del mar al esclavo, ha sacrificado al hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. a Israel Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros y en la liturgia solemne de este sirio es el signo de la nueva luz. Que rogamos, Señor, que este sirio ofrecido y nos sentamos. Hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. En la oscuridad hemos esperado la luz. Larga fue la espera de la humanidad, larga y difícil. Esta etapa en cada hombre debe recorrer hasta llegar a la plenitud de la vida. Las lecturas bíblicas que ahora nos disponemos a escuchar ponen de relieve este aspecto importante de la salvación. El camino del hombre hasta su total liberación es lento, lleno de obstáculos y tropiezos, Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de la salvación universal que Dios inició en Israel, llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Cristo. Hoy, Vamos a describir a través de las lecturas de la Sagrada Escritura la historia de la humanidad y de su salvación por el Señor Cristo Jesús. Escucharemos fragmentos del Antiguo Testamento que nos hablarán de la creación del mundo y de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Estos textos nos van a describir una constante el continuado e insistente amor de Dios por sus criaturas, a las que nunca olvidó ni ha olvidado. Y en el devenir de los siglos, llegados a la plenitud de los tiempos, nos ofreció Dios Padre la salvación definitiva, por medio de Dios Hijo, nuestro Señor Jesús, y con la permanente intervención del Espíritu Santo, Señalamos asimismo que cada lectura irá acompañada de un salmo y una oración del párroco que preside la celebración. Lectura del libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue, y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo... Y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar y vio Dios que era bueno y dijo Dios Verde la tierra, y hierba verde, que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde... Pasó una mañana el día cuarto y dijo Dios, pululen las aguas un pulular de vivientes y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hizo pulular según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, Produzca la tierra vivientes según sus especies animales domésticos reptiles y fieras según sus especies y así fue e hizo Dios las fieras según sus especies los animales domésticos según sus especies y los reptiles según sus especies y vio Dios que era bueno y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. «Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respire, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. tu Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes, junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto tu Espíritu Señor y desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Bendice. poderoso y eterno, admirable en todas tus obras, que tus redividos comprendan con la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no fue obra de mayor grandeza, en el sacrificio de Cristo nuestra Pascua inmolada, en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos, y Abraham dijo a sus criados, «Quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar». Y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio. Se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre. Padre, él respondió, aquí estoy hijo mío. El muchacho dijo, «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham contestó, «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces, Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «¡Abraham! ¡Abraham!» Él contestó, «Aquí me tienes». El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor Ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor Ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor por haber hecho esto, por no haberte reservado tu Hijo único. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Proténgeme, Dios mío, me refugio en ti. Proténgeme, Dios mío, me refugio en ti. Por eso me alegra el corazón. Me gozan mis entrañas.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 a tu derecha protégeme Dios mío me refugio en ti protégeme Dios mío me refugio en ti oremos oh Dios Padre Supremo de los creyentes que multiplica sobre la tierra los hijos de tu promesa, con la gracia de la adopción y por el misterio pascual. Insiste en tu siervo, que insiste en tu siervo Abraham, el padre de todas las naciones, como lo había prometido, concede a tu pueblo responder dignamente, a la gracia de tu llamada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, uniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte, fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en Juto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio, trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente y dijo Egipto huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto dijo el Señor a Moisés extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios sus carros, sus cinetes y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel... Cantaron este canto al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria Precipito en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción. Faraón y a todos sus valientes precipitó en el mar Preci enemigo había dicho, les perseguiré y alcanzaré, desnudaré la espada, se saciará mi alma, los aniquilaré. con tu aliento y el mar lo sepultó se hundieron como plomo en las aguas de la muerte en las aguas formidables precisamente Señor Glorioso en santidad Terrible en las empresas Autor de maravillas Autor de maravillas A tu pueblo, lo llevas a tu casa, los príncipes de don se estremecen al paso de Jacob Y lo plantas en el lugar sagrado, sobre tu monte santo, el santuario que tus manos prepararon, Dios. Te, Te alabamos Señor. Oremos. También ahora Señor vemos brillar tu antigua maravilla y lo mismo en otros tiempo manifestaba tu poder. Al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, ahora asegura la salvación de todas las naciones haciéndola renacer por el agua del bautismo. Te pedimos que todos los hombres del mundo lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías El que te hizo te tomará por esposa Su nombre es Señor de los ejércitos Tu Redentor es el Santo de Israel Se llama Dios de toda la tierra Como a mujer abandonada y abatida Te vuelve a llamar el Señor Como esposa de juventud repudiada Dice tu Dios por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como en tiempo de Noé, juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti, ni amenazarte, aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará. Dice el Señor que te quiere. Oh afligida, zarandeada, desconsolada, mira, yo mismo coloco tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros, te pondré álmenas de rubí, y puertas de esmeralda, y muralla de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos, tendrás firme asiento en la justicia, estarás lejos de la opresión, y no tendrás que temer, y lejos del terror que no se te acercará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzaré, Señor, porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te Ensalzaré, Señor, porque me has librado Tañed para el Señor fieles suyos Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Dios Todopoderoso y Eterno, multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa para que tu iglesia vea cómo se ha cumplido ya la gran medida. Cuando creyeron y esperaron los patriarcas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da altura? Escuchadme atentos y comeréis bien, Saborearéis platos sustanciosos, inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Buscad al Señor mientras se le encuentra. Invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes, como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaré agua con gozo de la. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Sal Gracias al Señor, invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación Tañed para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el santo de Israel. Salve. todopoderoso y eterno esperanza única del mundo que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes atiende complacido los deseos de tu pueblo porque ninguno de tus fieles puede progresar en virtud y la inspiración de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria inexistente. Este ama al Señor. Oremos, oh Dios que has iluminado en esta noche santísima con la gloria de la resurrección. Avive en tu iglesia el espíritu de adopción filial para que renovados en el cuerpo y en el alma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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores. Y nosotros libres de la esclavitud al pecado Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado Por tanto, si hemos muerto con Cristo Creemos que también vivimos con Él Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos Ya no muere más La muerte ya no tiene dominio sobre Él porque su morir fue un morir al pecado de una vez y para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. a de proclamar el gran anuncio de esta noche. La resurrección del Señor es el anuncio que renueva toda la historia, es el anuncio de la vida para todos. Por eso ahora, antes de escucharlo, nos uniremos en el canto de alabanza gozosa a Dios, el Padre, el Señor que nos ama para siempre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.